Marcha también, lo decíamos, en Cochabamba, distintos sectores buscando la pacificación del país. Este es el reporte. En horas de la mañana hasta la plaza principal 14 de septiembre en Cochabamba llegaron cientos de vecinos de los distritos 9 y 15 de la zona sur de Cochabamba exigiendo un cese a la violencia en el país y lamentando las muertes que se han registrado el pasado viernes en el municipio de Sacaba. sido muchos muertos en esta ciudad y entonces por lo tanto estamos estamos saliendo a hacer con nuestras protestas si tenemos que caminar a la marcha todos los días lo vamos a hacer y, y hemos eso es lo que hemos decidido de aquí adelante se va, leva, se va a levantar a un cabildo en toda la zona sur así también aseguraron los dirigentes de esta zona que los vecinos apoyarán a las determinaciones que asumieron los productores de coca en el municipio de Sacaba en medio Valle Alto y como sean del sedán de la zona sur, nosotros estamos sí apoyando a nuestros compañeros del trópico, del compañero compañeros del Cabildo del día sábado, bloqueando a todos nuestros, eh, de nuestros Valle Altos para que no entren nuestros productos.